Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a seguir con el estudio del sistema nervioso autónomo. Eh, lo que pasa es que ahora vamos a concretar eh, lo que es la vía parasimpática. La vía parasimpática eh, es eh, antagónica a la, a la vía simpática. La vía simpática habíamos comentado que era una vía de alerta, pues en este caso la vía parasimpática es una vía en la cual eh, favorece la relajación. Eh, anatómicamente eh, es muy parecida a, a la simpática, pero si nos fijamos en, el, en este esquema vemos eh, que eh, está compuesto también por dos neuronas, lo que pasa que la preganglionar posee un axón muy largo, fijaros... ¿Vale? Luego tenemos el ganglio, va a estar en este caso muy próximo al órgano efector y en el, a, la, a la sinapsis, la preganglional con la neurona postsináptica y que va a ser, que va a poseer un axón pues muy chiquitín. Eh, las fibras eh, en este caso van a proceder tanto del eh, cerebro como del sacro. Las fibras que proceden del cerebro salen de los nervios, tienen su origen en los nervios craneales, ¿vale? Que los nervios craneales, eh, bueno, pues los habíamos ya visto, estudiado, que van a ser, por un lado, el 3, que es el óculomotor, el cual me va a producir lo que es la contracción de la pupila. También teníamos el par craneal 7, que era el nervio facial que produce tanto eh, saliva como lágrimas. También vamos a tener el par, el par craneal 9, ¿vale? que también nos va a producir más saliva, y es el nervio, va a ser el, el nervio, el glosofaringio, vale. Y luego después tenemos el par craneal 10, que es el nervio vago, y este nervio vago es el encargado del 80% de la inervación parasimpática de nuestro organismo. O sea, podemos encontrar en muchos órganos efectores. Eh, esto a nivel del cerebro. A nivel del sacro, bueno, pues a nivel de la región del sacro, eh, las fibras van a proceder ¿vale? eh, de las secciones de S2 a S4. Bien, vamos entonces ahora a ver eh, una sección espinal, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo es anatómicamente pues, el sistema nervioso eh, autónomo parasimpático. Y lo primero que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es eliminar, vamos a poner esto aquí, vamos a eliminar esta parte de aquí, ¿vale? El ganglio autónomo en el sistema parasimpático no existe. Por tanto, ya lo borro. Bien, vamos aquí, cogemos el verde y, eh, bueno, el, aclararos, ¿de acuerdo?, que eh, esto es una sección de la médula espinal pero eh, que vamos a tener a nivel del saco. ¿de acuerdo? En, el, en lo que es lo, las fibras que tienen su origen en los pares craneales no vamos a tener esta imagen anatómica. Pero bueno, en este caso me voy a centrar aquí, en, el, en la sección del sacro. ¿Dónde vamos a tener eh, los cuerpos de las neuronas? Bueno, pues los vamos a encontrar los cuerpos neuronales donde en el hasta lateral gris, ¿de acuerdo? Y el axón Pasará a través del hasta gris anterior, la raíz anterior, ¿vale? Llegará a lo que se discurrirá a través del nervio espinal, ¿vale? Y del nervio espinal, ¿de acuerdo? Se dirigirá ¿hasta dónde? Hasta el órgano efector. ¿De acuerdo? En este caso puede ser el corazón. Eh, luego después hará sinapsis, ¿vale? Con el ganglio posganglionar. Y aquí tenemos la sinapsis. Vamos a poner aquí nuestra sinapsis. Aquí, venga. Aquí tenemos el ganglio. Perfecto. ¿Qué se me olvida aquí poner? Vale. que toda esta, que es la neurona preganglional, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza? Porque es toda mielinizada, ¿de acuerdo? Va a salir, eh, sigue eh, a través del nervio espinal por la rama anterior, hasta llegar ¿vale? al ganglio que está próximo al órgano efector. Estos ganglios son ganglios chiquitines y pueden estar eh, embebidos dentro del propio órgano efector. Por lo general suelen estar embebidos dentro del órgano efector, ¿de acuerdo? Y te estoy terminando ahora aquí de mielinizar lo que es el axón de la neurona preganglionar. ¿Vale? Y ya está. Pues nada más. Hasta aquí todos estos mini-vídeos. Eh, si tenéis alguna duda, no dudéis en compartirlas en clase o, o bien a través del foro. Hasta el siguiente vídeo, chicos.